Buenos días, buenas tardes, soy Máximo Augusto Aguero Granados, responsable de la línea editorial Retos de la Física No Lineal, un número especial recientemente publicado por nuestra revista Ciencia Herbosa. A grosso modo, hay una diferencia fundamental entre el tratamiento matemático de los fenómenos lineales y no lineales. En los fenómenos lineales, existe un principio, que sea el principio de su que consiste en lo siguiente. Si tenemos una ecuación diferencial que modela el comportamiento del sistema, entonces una solución también es solución de una combinación lineal de esas soluciones obtenidas, digamos, anteriormente. Este esquema ya no funciona para los sistemas o modelos no lineales, entonces, lo que se tiene que hacer es investigar, crear nuevas formas de investigación de estos problemas, de estos fenómenos no lineales, tal como ocurre en los diferentes artículos, los cinco artículos que fueron publicados en, esta, en este número especial. Eh, que abarcan, digamos, los temas de hidrodinámica, óptica no lineal, teoría de campos, a ondas electromagnéticas y, y, y con una propuesta reciente sobre la interpretación de la, de la atracción gravitatoria en el universo. En los fenómenos no lineales están presentes en todos los, los niveles de organización de la materia. Es multifacética. Ocurre en los fenómenos fugaces, en los fenómenos de larga duración y reta a encontrar nuevos métodos de estudio para poder luego eh, utilizar en, nuestra, en nuestro desarrollo, en el devenir en este mundo. Gracias.